En resumen general, 31 y 1 de enero, tuvimos un total de ingresados de 386 ingresados, 386 ingresados, muerte 2, dos, dos muertes que ya le decíamos la causa hace un momentito, intoxicado, un total de 35 intoxicados. Y por accidentes de tránsito recibimos 60 casos que nos llegaron. De esos 60, por accidentes de tránsito, fueron curados y despachados 26. Significativamente hay que decir, ¿verdad?, que en comparación con lo que fue la primera etapa ya, 24 y 25, los datos en esta ocasión se redujeron, fueron reducidos, gracias a Dios, aunque lamentamos que se aumentó para este año los hechos violentos.